¿Qué pasa, chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich y hoy os traigo la sensibilidad de Benji Fishy. Todos los componentes que utiliza en su PC, toda su configuración y toda su sensibilidad. Así que espero que les guste probarla porque es muy buena. Obviamente la utiliza de los mejores jugadores del mundo en Fortnite actualmente. Es de teclado y ratón. así que vamos allá. Bien, Benji Fiji tiene una sensibilidad de. 8,8 en el eje X 8,8 en el eje Y 35 en la sensibilidad de apuntar Y 50 en la sensibilidad De la mira Luego, ignorar la entrada del mando Fijar el ratón como momento de entrada Esto es opcional, ¿vale? Estas dos cosas Y el multiplicado de sensibilidad de ratón la tiene al 100% Creo, no me he informado muy bien En esta zona de aquí, no sé si la tiene al 100% O al 80% porque no sale, la verdad, en ningún lado Que ya haya visto Pero eh... Bueno, esto pues lo vais probando opcionalmente, ¿vale? Y bien, ¿qué componentes utiliza Benji Fishy? Bien Los componentes de Benji Fishy, ¿vale? Aquí está la página web de los mejores sensibilidades y todo lo que queréis informaros también, la verdad Es una muy buena página Y bueno, aquí el equipo de Benji Fishy utiliza un monitor Asus, ¿vale? De los buenos, de los que llegan a 240 tranquilamente El ratón en game, o sea... Tiene eso, una barbaridad de botones El Zoey, el, perdón por mi pronunciación porque es una mierda, ¿vale? El teclado este, que bueno, es un teclado pro que tiene, pues, los botones, por así decirlo, levantados, ¿vale? Y da mucha más facilidad de manejo de uso Los auriculares, Turtle Beach Atlas, esto, en verdad, los auriculares no tienen mucho que ver Pero bueno, que también lo ponen, ¿no? Bien, esto es lo más importante, el gaming PC, ¿vale? El PC Gaming Tiene un Intel Core i9-10900K Es una bestialidad Pero bestialidad de procesador Es una pasada Es GPU, o sea, un GeForce RTX 3080 O sea, ya con estas dos cosas Creo que valdrá unos 600, 700 euros Mínimo, o sea Mínimo, ¿eh? Es una pasada estas dos piezas Ya con estos tienes para, para dar y regalar pero claramente tienes que tener una placa base que te lo permita, como la ASUS, luego una memoria de 32GB de RAM con una Corsair Dominator Platinum RGB y el caso Lian Li PC, ¿vale? Esa es la caja Bien, la refrigeración, un Corsair en un HDD de 4TB, SSD de 2TB, o sea ya con esto fui sobrado, la verdad mi ordenador es una mierda una mierda mi ordenador, o sea, no tengo ni un Intel Core i5, ni lo tengo, imagínate Corsair y aficionados estos, bueno, los altavoces, ¿no? Los, perdón, no sé qué era esto, no me acuerdo No son altavoces, me he equivocado, ¿vale? Creo que no son altavoces, me he equivocado Pero bueno, no sé lo que es Y luego utiliza otro PC Mira, el PC que tiene ya le da para streamear y para jugar a la vez Pero tiene otro PC por, por tener Con esta caja, con una memoria de 32 GB Gigabytes, perdón Madre mía, o sea, ya con el 32 Yo tengo 16 de RAM y bastante bien va O sea, no sé para qué quiere 32, pero bueno Una placa base de Gigabyte Y una GeForce 2080 Ti En su streaming PC Que yo tengo una 1050 Ti en mi PC Y una Intel Core i9 9900K Que yo tengo un Intel Core i3 que me lo voy a cambiar al i7 Pero porque no tengo dinero O sea, esta, este tío está forrado Porque para tener este PC y dos PCs así Es... Alucinante, tiene que, eh, que tener unos dos y pico euros solamente en los dos ordenadores eh, 2000 es muy poco ese eh. en la, de la refrigeración, HDD, bueno, lo, esto es menos interesante porque lo petado está aquí, lo cheto está aquí Y bueno, vamos a enseñarles lo demás, vale Esto es lo que utiliza en la configuración de vídeo, pantalla completa, resolución y el límite de velocidad de fotogramas el brillo de 50, interfaz, no, está apagado. Ver distancia épico y lo demás apagado y bajo, ¿vale? Esto se los he dicho en un vídeo que lo pongan así. Gráficos avanzados, esto pues nada, apagado. Y permitir renderizado de multiproceso, ¿vale? Esta es la pantalla, como ya he dicho, los gráficos de la GeForce RTX 3080, que es una pasada. Y bien, esto es lo que más importante también, de lo más importante, las combinaciones de teclas, ¿vale? Yo hay algunas. Teclas que no, lo, no sé lo que significa, por ejemplo el metro, MW bajo, que no sé lo que es, la lengüeta tampoco me acuerdo que era. Eh, la lengüeta creo que es lo del radón si no me equivoco, la MI tampoco sé lo que es, pero lo demás si sí. lo podéis observar en la página, ¿vale? Se llama prosettings.net, ponéis en Google eh, Benji Fishy settings y ya te saldrá, ¿vale? No se suele actualizar muy a menudo, pero este sí está actualizado. Por eso he hecho este vídeo, para que sepáis que está actualizado estas combinaciones. A no ser que beneficio ahora de repente cambiar las teclas otra vez. Pero bueno, que está actualizado todo, ¿vale? Así que esto es todo por hoy. Espero que les guste el vídeo. Si queréis que traiga a otro jugador profesional de Fortnite o de lo que sea. O cualquier vídeo otro tema de otro tema, eh, me lo comentáis en la caja de comentarios, por favor. Eh... Perdonarme por la inactividad que estoy teniendo Porque estoy teniendo una barbaridad de exámenes Cuando llegue Navidad, que falta una semana Voy a empezar a hacer Vídeos casi diarios, cada dos días O cada tres, más o menos Pero en Twitch, en Twitch sí que vamos a estar todos los días Haciendo directos de lo que sea, ¿vale? Así que, espero que les guste Dale like y suscribiros y hasta el próximo vídeo Adiós